Hola gente, youtube aquí en MR en este nuevo video muy diferente, pero verga. Eh, aquí estamos con, estamos en un evento de EgoFlake y hay cosplay, yo estoy haciendo el cosplay de Grapes y ahí está eco, miren, eco, el verdadero eco. Bueno, como pueden ver aquí atrás hay gente, hay gente, mucha gente y bueno, vamos a ver qué pasa hoy. <risa> ¡Ey! ¡33, 42! ¡33, 42! ¡Pegue! ¡Tritana! El balón tiene el balón ¡Yo espero! El balón azor como siempre ¡No me lo pierdo! 3, <risa> 1, de, de, de, de sangre 3, 4, 4, 5, 5, 5, Así 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, sí eh, Timo. Timo, ¡Déjate! Timo? Timo. Timo. invisible! informando! ¡Dimo! ¡Dimo! ¡Dimo! ¿cómo estás? ¡Dimo! ¡Dimo! ¡Dimo! Yasuo, ¿cómo estás? Hola chicos. pasando aquí en el evento. Estoy pasando su... Eh, se está copiando de mi look porque yo se supone que yo soy el que tengo que tener todo el armamento y la, y la verga Tiene una pinche espada, pero bueno Ya terminamos el día del LOL con una lluvia Estuvo bueno Entonces vamos a ir a Los Américos ahorita del merced O a hacer cualquier estupidez sí, estos Ahí está Víctor ¡Mira! Las aventuras de Víctor aventura de ¿Cómo, Pan ¿cómo, ¿Cómo Ahorita vamos a... ¡Muffer! ¡Muffer! Vas a salir en YouTube, ¡Muffer! ¡Mamá! No. <risa> no ¡Mayura! <Mierda>, ¡Qué agudo! <risa> What the fuck? ¡Mayura! tu ¡Mayura! Tu Tu cabello vamos mira, cosa mierda! ¡Ay! ¡Ay! Que es que tiene un árbol. Mira, tiene árboles. Ya va, espera. Son, Tiene árboles, güey. No mames. Tú andas en pijama en la calle. Mira, echo. Ay, ah, yo quiero vivir ahí. Mira, mira. Ya va. La de, de Lola no parte del partido, mira. ¿Cuánto tiempo tengo, se merece para acá, Marico, de es que comimos pollo, ¿te acuerdas? Cuando sí, sí. comimos pollo, tengo tiempo, se merece, tengo como tres meses, desde no, tres, te... tres años Tiene la misma puta vocecita de mierda. Sí, sí, sí, sí. Y ahora me vio qué y qué y Yo como que... Porque dice... ¡Vaya! ¡Vaya! pa'o Fuimos para el evento ese, coño, muy bien. La gente empezó ya a coño, la pasamos bien. Ahora pues estamos aquí con los amigos. <risa> a, a, a reunirnos para decir que se algo de comer porque, coño, hay hambre. Hay hambre que jode. <risa> ¿Qué es pollo? ¿Qué pollo? ¿Pollo? Lo que sea, amigo. <risa> <risa> mamá! <risa> ¿Qué estás haciendo? Tocando tabla, Nare ah. ¿Y qué hace? llegado al final del video y bueno eh, principalmente agradecerle a los que organizaron el evento que estuvo muy chido y también agradecerle a, a unas personas muy especiales que estuvieron organizando y manteniendo todo lo que era la tranquilidad la organización del evento ellos son Juanco Bolívar y Ailín Arias bueno y quiero que se unan a la página de mi amigo Jesús Que es un co-player venezolano Que le está dedicando mucho tiempo a esto Y la verdad me gustan sus trabajos Por acá en pantalla van a estar viendo varios El link se lo voy a dejar en la descripción Para que vayan y le den un gran apoyo y un like Porque dijo que a los 300 likes Iba a sortear una caja misteriosa Para los que les interesa Vayan, denle like que pueden llegar a los 300 y atentos a sus publicaciones porque va a ser el sorteo y de verdad, de verdad, apóyanos porque es una tremenda persona, muy humilde y es una de las personas que también va a estar organizando los futuros eventos que fue el que dio la iniciativa y el que de verdad se preocupó por llevar acá a, a nosotros una gran skin, un campeón que es Sira la skin es Sira Fuego Salvaje, fue tremenda la skin y nos los dieron a casi todos los que fuimos porque algunos se fueron por la lluvia pero vamos, vamos vamos vamos vamos bueno y como me gustó estar rodeado de todo ese montón de personas agradables hice un grupo en facebook donde podemos estar todos aquí van a ver en pantalla lo que es el grupo y en la descripción les dejaré un link donde ustedes pueden estar atentos a los eventos que se van a hacer futuros y quizás se hagan torneos con rp y todas esas juegas, quizás pero voy a hacer todo lo posible para yo también unirme a toda la planificación y tener algo que ver con eso y, y poder planificar algo más más chido Y grabar más cosas chidas con ustedes Y bueno, como se hizo la lista muy larga de las personas que iba a saludar Voy uno por uno, pero rápidamente porque se nos va a hacer más largo el video Víctor Manuel, Duvianis Luciana, Guerrero Joel, Sejivan Feluy, Daniela Meléndez, Jesús Manrique, Bárbara Brito, Elvianis Alexandra, Leslie Franco, Zach Gómez, Eliángela Nazaret, Adonis Varga, Michelle Aparicio, César Augusto, Luis Reyes, Enger Gómez, Josluina González, Francisco Balán y Daniel López. Bueno, espero que les haya gustado el video y denle un like, un gran like. Compártelo con tus amigos y comenta porque estaré más, pero más, pero más activo. No importa cuánto tiempo tengas, sino cómo lo uses. Aquí voy. Ah, y también quería agradecerle a todo mi equipo de trabajo eh, que estuvo conmigo y a todas las personas que estuvieron presentes en el evento y que han estado presentes en mi canal. Les quiero decir que los quiero mucho y espero que me sigan apoyando, y que sigan a mi lado y que sigamos haciendo grandes videos. Porque sin ustedes, de verdad, no, no, no, no estaría motivado y estaría perdiendo todas las pequeño, verdad. que tienen. Ya terminamos. Yo creo, yo creo que también. No, yo le voy a dar el cuadrito. Güey. No, no, no, no le des, no le des, no le des.